Hola gente de YouTube, ¿cómo estás? Soy José Ultima. Estamos aquí con una nueva reacción para ganar. Esta vez vamos a ver eh, otra parodia de factibilidad. Eh, bueno, ya terminé la anterior eh, reacción de, de Joker, Venom y Depo, ¿no? Y la verdad y me encontré de esto de Spider-Verse. Bueno, de Spider-Man. Eh, preferido, ¿no? Y la animación distinta... Y a ver como esto cuando formáis acá, y bueno, está la versión de Spider-Man de Toy Maguire, de Andrew Grafiela, de Cine, y la de Cinema y hola Ya Y ver como lo sonificó acá y bueno, lo interesante y a ver, vamos a ver, ya empieza así nomás con Spider man acá y bueno, eso todo Y bueno, eso va a ser el video, bueno, emocionado por verlo y a ver qué onda, ¿no? como lo he visto todo eso. Hola. hola, hola, mucho gusto, señor. <risa> igual, mucho gusto ¿Cómo te llamas? Soy Peter Parker. ¿Qué? Hola, ¿todo bien aquí? Hola. Hola. Soy Peter, mucho gusto. ¿En serio? No, no, no, no sabía que ustedes dos... Espera un segundo. No hablas en serio. Tres, ¿O acaso payado. tú? ¿O él? Soy el hombre araña. ¡No, ¿no? Dios, ¿Por tu madre serio? es? ¿En serio? Uh, seguramente es otra broma. Soy hijo de Richard Parker. ¿lo? ¿En serio? ¿Eh? No es cierto. Sí, es cierto. No puedo creerlo. <coughs> No puedo creerte Créate, Créame, créame, <risa> le estoy diciendo la verdad oh, Lo siento, buena. no quise ponerlo en duda <risa> Pero qué día Eso confunde a mi pobre cerebro de araña que Nada, nada tiene sentido, <risa> no lo tiene <risa> Ojalá no <risa> todos sean así Eso es guau, digamos <risa> Compañerismo eh, de... Me siento incómodo con esto Oiga niños, ¿podemos dejar el tema? Uh, sí Hombre araña <risa> ¿Cómo qué? ¿Eh? ¿En serio? ¡Sabía que eras tú! <risa> no Esto ya me está cansando yo soy Iron Man ¡Señor Stark! Señor Parker ¡Qué mamada! ¡Estoy confundido! Gusto en verlo otra vez ¿Jugamos a algo? Oh... Eh, ¿Sí? <ríe> Yo creo que no ¿En serio? Bueno, cuídense mucho allá afuera Rezaré por ustedes ah, es Ese loco... ¿Quién era? ¿Trataba de ayudar? Te enviaré jabón en barra Gracias Que eh, tengan buen día Espera, espera, espera Lo dejé ir ¿Y entonces dónde está ahora? Bueno, 3 de 4 no está mal Sí, ok <risa> Es un mundo loco no. Tres disfraces completamente idénticos Para tres mejores amig... Espera, ¿vas a usar alas? <risa> Habíamos dicho que iríamos igual, ese era el objetivo Yo paso Tal vez él sea el presumido del grupo No, no dejes que esto te afecte Digo, somos mejores amigos, es lo más lógico Podemos estar en desacuerdo Y ser mejores amigos <risa> A colo. No, no, no. Con de la vida, llorón. Haces lo que quieres y toma. ¿Me hablas a mí? No empieza. No. Te pasaste de la raya. ¿Tú puedes hacerlo mejor? ¿Quieres competir conmigo? Empezaron a pelear por eso. Cállate ¿verdad? y deja que los adultos hablen en privado. A, a ver, él no llegó. No se vale, hicieron trampa. No contaron. Que debo cambiar de lugar? 321 ya. Okay. Voy a dejar el combate al crimen para hacer el sorprendente, hombre skate que enséñame lo que tienes ah. Aumenta mi velocidad sí, ya lo vamos A, hacer. ¡A Ay, por favor, ¿en serio? <ríe> y luego empieza a bailar como en una película Ahora de los no Termino el descanso Voy por ellos Nos estábamos divirtiendo <ríe> Ahora sí me vas a conocer. Oh. Espéralo, espéralo y.. ¡Toma! Jamás creí que hiciera eso. Sí, lo sé. Y los admiro por eso. Díganme que hay algo mejor. No voy a contestarte. ¿Ah? Hay que aspirar muy alto. <risa> ¡Ay, Ya tiene la primera. Uh... Wow. No sé qué decir oh, ¿Qué sucede? No tengo idea ¿Me haría bien algo de ayuda? ¿Eh? ¿No ibas a estar alerta? Ay, ¿a qué huele? ¡Está apestoso! Ok, funciona muy bien Tu puntería, no tanto Sabes, ese es un error muy común Oye, oye, deja de regarañarme Grandioso, perfecto, maravilloso Colma. Perdón, lo sé, perdón Bueno, esta vez creo que todos colaboramos Sí, bueno Ya no usaré <risa> tu saco de paseo Los malos no se rinden tan fácilmente. Creo que necesito a nuevos No puedes controlar todo Debo ir tras ella era fácil. Sabes, deberíamos hacer esto más seguido porque tenemos mucho en común. Bueno, eres ¿Sí? un científico y soy un científico. Ay, eso me dolió justo en el pecho. No sugerí que estemos en el mismo nivel, solo. Tienes una personalidad a la roya uh, Claro, gracias. ¡Esperen! Pues, uh, haré lo que pueda, pero... ¡Oh, no, Estoy perdiendo mis poderes. ¡Golpeame y sangraré! Ok, hagamos esto otra vez. ¡Ay, por favor, ¿en serio? Este día es como una larga caída. Así que a menos que yo contribuya en algo, dudo que pueda quedarme. Hasta luego, compañeros. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Él ya... ¿Renunció? ¿Sí? ¿En serio? ¿Sí? <risa> Se Yo creo que sí. Sí, está bien. ¿Atrapa los tigres? ¿Listo? Tengo hambre. <risa> Será diferente ahora. Las cosas cambian. Por supuesto. Necesito tu ayuda. Sí, claro, claro, sí, sí, sí. Está bien. Con eso fue suficiente. Gracias. Fue un placer. Uh, ¿Todo está bien? Sí, un segundo, un segundo. Debo detenerlo antes de que alguien salga herido. No. Uh. ¿Dónde está? Tienes que irte de ahí ya, ¿sí? ¡Vete de ahí ahora! No puedo permitir que eso pase Voy a salvarte de esto No puedo con los dos Yo solo no ¿Y si funciona? ¿Y si lograra que funcione. ¿Qué tal eso? Perfecto Pero... Estoy vivo ¡Wow! ¡La muñeca! Todo está en la muñeca, amigo No sé si pude haberlo ayudado pero pude haberlo intentado Debe haber una forma de arreglarlo No creo que puedas poner una ambulancia Ajá uh -huh. ¿Qué? Uh, no sé Wow, ¡Es más grande de lo que creía al principio! Claro que no, hermano No, amigo ¡Muy bien! ¿Qué más? ¿No? Gracias bueno, Qué bueno que has vuelto A ver, la Escucha, necesitamos una estrategia. Sí, te escucho. Ah. Bueno. No en realidad más. no sé. Deben tener sus debilidades, ¿no? Creo que si quiero ganar, tendré que arriesgarme. <risa> ¡Ay! Eso me dolió. Me diste justo en el pecho. Cuando él entre en acción, ahí estaré. Ahora discúlpate. Falso, falso, falso. El hombre araña se queda porque lo no necesita. Mala suerte Adelante Traten Todo cambiará ah, voy algo vais, más vais. Peligroso. Y ahora El asombroso hombre araña Se tiene que rebajar Por favor, escúchame ah, Necesito <risa> algo de acción Yo y mi bocota hey. ah, bueno. bueno, pues Supongo que eso es todo. Creo que ahora volveré a perseguir ladrones y... No importa. El truco es no dejar de intentarlo. <risa> ok. Un día después. ¿Eh? Okay. Soy el Hombre Araña. Tengo un trabajo que hacer. Y soy Peter Parker. Y también tengo un trabajo. Ah, uh, hola. Hola amigo. <risa> ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Hola. Hola. <risa> Soy Peter. Muy gracioso. ¿Cómo va todo? Tengo algo que decir. Oh. Y para el próximo video, sopes. Ok. Okay. Bueno, ya está Dejamos hasta aquí La verdad, sí, bastante guanaro eh, esta animación Y bueno gente, si es, eso es todo, creo que lo vamos a dejar hasta acá Y bueno, sí, bastante guanaro, tiene bastantes animaciones y si quiere que eh, reaccione a otro en especial, digamos en los comentarios o algo, ¿sí? no sé Si no, dejamos hasta acá Por lo menos ya vimos el spider de Fortnite, ¿no? Y bueno, Espero que te haya entretenido esta reacción, y bueno, dejar el video original en la descripción para que lo hagan ustedes, ¿no? y bueno, si así sido, dale un me gusta, compartido, suscríbete a este canal para varias reacciones y videos siguientes y demás, y bueno, eso es todo, soy yo soy y nos vemos en la próxima, bye, chao.